Yeah, uh, the coronavirus give our human a uh, very big uh, lesson. El Yeah, the life is hurted, even died. That's very sad. But for all human, it's a big lesson. Uh, many countries start to Work together, together, muchos together, países están come comenzando us, a cooperar yeah. y a trabajar yeah. juntos. Hoy oh, el gobierno de yeah. China yeah. envía to muchos doctores a diferentes to, países, to Korea, a Europa, a Corea y también otros países. Recibimos el sostén de muchos países. De esta manera, las relaciones entre los, entre los países han es mejorado. Y, y puede ser que cambien ideas políticas a causa de la vida. La vida de la humanidad es solo una. Nosotros necesitamos abrir el corazón para sostener a los otros y sostenernos unos a otros. Esto es una buen un buen aspecto. ¿Alguien más quiere compartir? El poder de la información. Es muy importante. Cuando una información sucede, desde el exterior mueve, dispara la información interna. Nosotros necesitamos tenemos, tener el interior estable, no preocuparnos ante cualquier información. Cuando estamos estables, ah, el campo de chi nos protege. Vamos a crear una buena información y un buen campo de chi y de información para los miembros de la familia. Dar buena información para las personas que tú conoces Use your Make a, uh, chi field. para que usen sus conciencias para 100%. hacer un campo de chi uh, the happened, the alguna persona le preguntó acerca del virus al doctor Pan, Pan surge nuestro profesor el doctor Pang dijo Solo mantén tu conciencia estable. Organiza un buen campo de chi en tu cuerpo y alrededor de tu cuerpo. Y además envía información a ese campo de chi y alrededor de la familia y alrededor de tu cuerpo. When the virus happens, Todos los días, cuando el, los virus se expanden, time, um, it's not like es no solo en un day, día, donde principalmente nos enfocamos en la medicina occidental. That time, will find, en este uh, tiempo, el gobierno. El gobierno buscó practicantes muy, de muy alto nivel de taoísta y budista, personas de muy elevada conciencia, han creado un campo de chi para evitar la expansión del virus y para limpiar el virus. En esos tiempos pensaban que era un veneno, no un virus pensaban que en el espacio se había expandido el veneno y por eso enfermaban. Hoy sabemos que son virus. Cuando hacemos un campo de chi muy estable y poderoso, esto te protege. En la sesión de hoy practicaremos sobre el sistema inmune para hacerlo fuerte. Yo espero que, tú, que ustedes también enseñen a otros, o bien a otros a crear un campo de chi para, para fortalecer el sistema inmune. sistema inmune. Cuando nuestro sistema inmune es fuerte, puede resistir todo tipo de virus y todo tipo de. Virus Enfermedades. Vamos a trabajar sobre el sistema inmune con una nueva idea. Nos vamos a enfocar en el sistema inmune del cuerpo, pero en Shin hablamos de tres niveles, una completud, tres niveles del sistema inmune, estos tres niveles ah, el primero la información de la conciencia el sistema inmune que corresponde a la información de la conciencia todo el mundo sabe que tenemos una conciencia cuando la conciencia está estable la alegría y la positividad la, la información de la inconsciencia protege la vida a nivel físico nuestras conciencias son un sistema inmune invisible de alto nivel es invisible pero decide todo tipo de transformaciones el segundo nivel es el nivel de Chi o, level. o el nivel de la energía cuando las personas chi tienen chi abundante chi, chi el chi nutre todos los órganos chi el chi nutre todas las células al interior tiene mucha vitalidad en esa situación, si sí, incluso adquieres virus o bacterias, no hay problema porque el campo de chi soporta tu cuerpo, sostiene tu cuerpo. El tercer nivel, el sistema inmune es el mismo que tiene en la idea, en la, idea la medicina. Son determinadas células que generan una poderosa inmunidad. You, en uh, Chi es esos tres niveles son uno, is, uh, el nivel de la conciencia, el nivel de la energía, energía y el nivel del cuerpo. Es una completud. Necesitamos saber que cuando mejoramos el sistema inmune, debemos enfocarnos no solo en el nivel material de los órganos, sino también cambiar la información de la conciencia. Para cambiar la información de la conciencia, al cambiarla, cambian nuestras emociones y comienza a generarse que toda la información sea positiva. Por ejemplo, la información sobre amor universal y alegría o felicidad es muy positivo y puede cambiar todo a positivo. No, no hay miedos, no hay preocupaciones, no hay peleas. Este es el fundamento del sistema inmune. El segundo nivel se enfoca en cultivar el chi. Y ahí cultivamos el chi de los tres centros, los tres tantien. El chi es muy importante, los tres tantien. Hoy principalmente nos enfocaremos en el nivel de la conciencia y en el nivel de chip para mejorar nuestro sistema inmune. Esto hará que el sistema inmune del cuerpo se haga más fuerte para, proteger, para protegerte de todo tipo de problemas. Por ejemplo, las células de cáncer surgen de un sistema inmune débil cuando el sistema inmune está débil puede aparecer el cáncer si el sistema inmune está fuerte rápidamente se transforma cualquier célula o cualquier problema de cáncer bien ahora comenzamos nuestra sesión Like a, a meditation posture. Si quieres practicar la, la meditación de pie stand, o si quieres practicar sentado, tú puedes you sit sentarte there, o estar de pie. Painful, you can you si estás incómodo, te puedes poner de pie y hacer meditación de pie. La meditación de pie es buena para crear una completud en el chi más potente. Bien. Cerramos los ojos with a en una postura confortable. Relax. Relaja. Directamente entramos en la conciencia pura Mingyue. Inmediatamente el interior se vuelve pacífico. You go to Deep inside of happy. Profundamente Safe. en tu interior And estás alegre, a salvo, Relax. en confianza, relaja. Mingue puro dice Shen Qi. Cuando decimos Shen sentimos que la conciencia pura se vuelve más enfocada y más relajada. Peaceful. Más pacífica, powerful. más poderosa. Shenji. sentimos nuestra conciencia pura es infinita y se funde con todo el espacio del universo en el espacio universal nuestras conciencias puras se funden Juntas, creando un campo de conciencia pura cuidadosamente, experimentamos ese bello campo de conciencia pura conectamos unos con otros con esa conciencia pura estamos en todos alrededor del mundo en muchos países cuando los corazones se funden se vuelven uno la conciencia pura, el campo y todo el universo se vuelve claro, cada vez más y más estable. La conciencia pura en cada uno sostiene a cada uno a, amando unos a otros siente como aparece el amor puro en todo el campo de conciencia y este se vuelve más y más fuerte y al mismo tiempo sentimos que la información de felicidad está también en toda la conciencia pura. Esta es nuestra comunidad de conciencia pura. Corazón a corazón. Creamos una vida hermosa. Creando un mundo hermoso ese campo de conciencia hace que nuestro sistema inmune se vuelva de muy alto nivel, muy puro muy estable y muy potente así se hace Fuerte en nuestra conciencia. La información de amor universal, la información de alegría y felicidad, y toda la información positiva y bella se incluye en este campo. Ahora es un campo de poderosa y fuerte información y hace que nuestro sistema inmune se vuelva potente esto crea potencia todo puede transformarse en chi y transforma todo tipo de información volviéndose positiva En este alto nivel, el sistema inmune de la conciencia ahora transforma el chi, el sistema inmune de chi en el cuerpo. Observamos el espacio interior de la cabeza. El Chi del Tantien superior. Vacío. Cuando entramos en el Tantien superior, decimos shu silenciosamente. Y se da la transformación del Chi del Tantien superior que se vuelve puro y brillante. Cuando el chi recibe esta información se vuelve positivo como una luz brillante. Cuando nos enfocamos en un espacio, el chi universal se Reúne en ese lugar. Ahora observamos el espacio interior del cuello. Siente toda la buena información positiva en el espacio interior del cuello. Vacío. Transparente. transparente. La conciencia pura and arms observa los hombros y los brazos, all el espacio inside. interior va al interior diciendo, inside, el interior se vuelve brillante y transparente sentimos que la información de amor universal y felicidad del universo va al interior la conciencia y el amor universal va a través del tantien medio profundamente al interior profundamente al interior, profundamente al interior de los pulmones, corazón y mamas todo el sentía en medio se vuelve brillante un espacio brillante e Incluso cuando estamos en el cuerpo individual nuestra conciencia conecta, nuestra conciencia conecta con todos y sostenemos a todos cuando el espacio interior está completamente abierto se funde con nuestro campo de conciencia y se funde en el universo Observa el espacio interior del tantí inferior. Siente el interior del páncreas, hígado, vesícula biliar, bazo, el estómago, intestinos, Riñones, blender, vejiga, system, sistema reproductor, the the todo el tantien interior en su interior. El espacio del plantín inferior es brillante, okay. abierto, se funde con todo el universo. Love and el amor de la conciencia pura y la spot, felicidad observa y va a través de toda la columna vertebral. El espacio de la columna vertebral es brillante y transparente, observamos los glúteos, las articulaciones de la cadera y todo el espacio interior de las piernas. Las piernas en el interior se han vuelto brillantes y transparentes, observa todo el espacio interior del cuerpo, tiene una sonrisa feliz y el amor universal. Dishue silenciosamente. No Ahora sentimos The level el sistema en un alto nivel. La conciencia pura y el amor universal y la felicidad están muy estables en todo el interior del cuerpo de Chi. Está todo en el espacio del universo. Está en un estado despierto y estable. Mantenemos ese estado. Despacio, sostén una bola de chun y la elevamos frente a Yintang. Vamos a ayudar el sistema inmune. Eh de la conciencia yin tan, La boda de chi entre las manos se funde con el tantien superior, con una sonrisa. Observamos el espacio interior del tantien como un espacio sutil, el gran cerebro y el pequeño cerebro. The head, en el centro de la cabeza está Shen el deep, palacio Shen Shi. Es un espacio muy profundo de Chi. En el centro de la cabeza, hay dos letras muy importantes. Hay dos glándulas muy importantes, la hipófisis y la epífisis. Observa y visualiza el centro de la cabeza brillante las células cerebrales están brillantes despacio abrimos y cerramos Abrir. la luz del santillán superior se abre Hacia el universo. Cerra. El puro del universo va al interior del tantín superior, profundamente. Ya sea brillante, abrir. El Chi del también superior es abundante. Cerrar. Siente todas las células cerebrales. Abriendo. la conciencia despierta y el amor universal y la felicidad se abren relaja abrir Todo el campo de conciencia universal, corazón a corazón, heart heart. vacío. Abril. Siente el espacio del tantión superior, es hermoso. Cerrar. Continuamos abriendo y cerrando. Guiando el chi profundo de las células. Siente la conciencia y el amor universal, la información va al interior del ADN. El ADN se vuelve muy fuerte y saludable. Las células y ADN, reconocen cualquier tipo de problemas, virus, y rápidamente limpian, todas las células, las células del sistema nervioso, y de todo tipo de órganos se vuelven brillantes transparentes llenas de amor universal de sabiduría Siente como el Chi de todo el Tantien superior es abundante. El interior del Tantien superior, las glándulas, producen muy buenas y positivas secreciones, hormonas, son las hormonas de la felicidad. Esto influye todo el cuerpo y todo el sistema inmune se vuelve fuerte en el cuerpo. Con una sonrisa interior en el tantien superior. Bajamos despacio las manos al tantien medio. Observamos pulmones corazón y mama todo el tantien y medio el espacio del tantien medio se vuelve chi luz de chi pura en un estado de conciencia despierto de amor universal y de felicidad que va a través del tan tien medio abrir cerrar Thank mm -hmm. El chi se abre. Cells, Todas las células del chi en el interior se abren. Neither el chi del tanti en medio se vuelve transparente, brillante. Cerrado. El chi universal viene al interior y nutre el interior. Okay. Are... Continuamos experimentando. Siente los movimientos de Tanti medio en el hermoso campo de conciencia y amor universal. La e información de la conciencia reúne el chi universal. El chi universal es muy positivo y muy bueno para la vida y va al tanti en medio el chi en el tan medio medios abundantes el chi del sistema inmune es muy potente el chi de pulmones, corazón y mamas es muy potente ese chi en su interior tiene muy buena información positiva la información positiva de la conciencia se funde con la información y transforma el ADN el espacio del Tantien y medio Toda la información del ADN se vuelve muy potente y saludable, muy sabia. La información del ADN rápidamente reconoce cualquier tipo de virus, bacterias, And clean them. Y limpia, las limpia. Siente, el sistema inmune de la conciencia y del chi y del cuerpo es uno. La conciencia es muy pura, muy estable. La conciencia tiene la información de amor universal, muy poderosa. El Tantien. El chi del tiene es abundante y fluye libremente. Ese chi abre y cierra muy bien, adquiriendo un equilibrio. El chi nutre las células. Nutre el ADN. La información de la conciencia va al interior del ADN. El ADN se vuelve muy sabio y poderoso. Con una sonrisa interior sentimos el espacio interior del tantien medio, transparente, brillante, saludable y bello. los codos, los homóclatos y los hombros abren juntos, se mueven juntos, cerrar, Abrir. Our se funde con nuestro campo de conciencia bello y despierto. La se va. Abrir, cerrar, Sentimos que la información del ADN se vuelve muy organizada, muy armoniosa, muy saludable. Abrir. Cuando esa información es saludable, Cualquier problema en el interior si si si salida, se resuelve. Es capaz de transformar cualquier información no. negativa y crear el estado de salud. Cerrar. siente el interior del también medio está lleno de información de salud todas las funciones okay. se hacen saludables abrir cerrar continuamos sintiendo el espacio interior del tanque en medio todas las células y el ADN la información se vuelve muy bella y saludable todo se vuelve bello y saludable La información del ADN y la información de la, la, co la, la conciencia trabajan juntas. La información es como un programa. Es como podríamos imprimirlo. el programa puede tener mejorar la información la información de nuestra conciencia es el programa cuando usamos el chi universal para hacer abrir y cerrar ese movimiento de chi Imprime toda nuestra vida en su completud. Sí. El Chi del Tan y Medio es abundante. <tose> totalmente abierto todos los bloqueos se han limpiado y desaparece el ADN la información del ADN es muy saludable la conciencia pura y el amor universal van al espacio del tantien inferior bajamos las manos un poquito al tantien todo inferior todos los órganos internos son de chi puro la conciencia y el amor universal van a través de todos los espacios de chi de los órganos todos se vuelven transparentes y brillantes y se reúnen el chi al espacio interior del ADN todo el tan en inferior se vuelve una bola de chi transparente, brillante abrir Continuamos. Siente como el interior se, vuelvo, se volvió muy sutil y puro. Abierto hacia todo el universo. Todo el chi del universo está en nuestro campo de conciencia. La conciencia despierta, el universo despierto está haciendo abrir y cerrar. Very, very pure, very la conciencia se vuelve muy pura y clara very, very muy fina very, very la conciencia va a través a un nivel muy sutil yeah. el ADN en el interior a un nivel muy sutil todo el espacio universal tiene un chi muy sutil Nuestra conciencia pura está estable suficientemente y el amor universal potente suficientemente la información del ADN Está potente, fuerte y sabia. Esa información, program, ese programa de información, decide inside the transformation, la transformación en el interior. Decide como son las estructuras y las funciones en el interior. Like, uh, es como usar nuestra información de la conciencia para ir al interior de la información del ADN. Haciendo crecer esa información, esa información del ADN, fácilmente y rápidamente reconoce todo tipo de virus, bacterias. células cancerígenas, reconoce todas aquellas cosas que no son buenas para la salud y limpia rápidamente. Esta es la manera, el interior, todo adquiere y mantiene información saludable para las estructuras y para las funciones. Mantiene en el interior una belleza armoniosa. Obre, Cerrar. Abrir. Experimenta este nivel muy profundo y sutil. No el interior del tanque inferior, todos los órganos se han vuelto chi puro y transparente. La conciencia pura va a través de todo el espacio de chi puro de los órganos. La información de amor universal. Se funde con el espacio puro. Lo llena. El chi del tantien inferior es abundante. El chi fluye bien. Todas las funciones están bellas. Chi y el sistema inmune está muy fuerte. El qi del sistema inmune. El sistema inmune corporal también funciona muy bien. Ahora bajamos las manos un poquito frente al sistema reproductor. Conectamos con el área de Hui el área del perineo y alrededor del área perineal todo ese espacio abre y cierra. El interior es transparente y brillante. Es la energía sexual. Ese espacio corresponde a la energía es sexual. Es una de las energías básicas de nuestra vida. Ese tipo especial de Chi abre y cierra. Y todo nuestro sistema reproductor se vuelve transparente y brillante. Se abre. La conciencia pura va a través de todo ese espacio sutil con el amor universal, con una sonrisa interior. Abrir. abrir. Continuamos. Sentimos el sistema inmune de la conciencia, el sistema inmune del chi y del cuerpo son uno, una bella completud. Ese espacio de energía sexual es una fuerza de vida muy importante. En la, budista, en la práctica budista es el fundamento y en la taoísta. Ese espacio en el interior es muy brillante, transparente, de pura luz. Sentimos. All the cells are bright, todas las células son brillantes. Transparentes. transparentes especially especialmente. Especialmente. Los óvulos en la mujer y el esperma en the el hombre. Esas células en su interior tiene mucha información de Kun concentrada. Toda la información de tu vida, la información de todas las células, de una la larga evolución de la, la especie. especie que está toda esa información dentro de los óvulos y los espermatozoides Es la esencia de la vida. Esa información es muy poderosa y hace crecer todas las estructuras de la vida y las funciones. La información de la conciencia y de, de amor universal va a través de la información genética al interior y activa el poder y la información genética abrir cerrar sentimos la fuerza de la vida está creciendo es el fundamento la esencia todo el sistema reproductor órganos se vuelven transparentes, brillantes Luz brillante muy hermosa, el chi es abundante y el chi fluye libremente, todas las funciones son hermosas, despacio elevamos los brazos a nivel de tu conectamos con mi y los Riñones and, uh, the green on the top of the y las glándulas adrenales. Kidneys, El migmen y los riñones, toda esa área. This area, esa área, base, ese espacio de chile, se llama el palacio, in place, esencial, palace, el palacio interior de MIGMEN. Nuestro chi esencial se guarda en esa zona. Vamos al palacio interior de MIGMEN. Es la parte posterior del TAN tien inferior. Vamos a, a estar en ese espacio con el amor universal y la felicidad. Ese espacio abre y cierra. Abrir. Llegar, cerra Vamos, señor. Continuamos Is Inside, uh, El palacio interior de Mi Men es espacio. Inside yin chi. El chi interno pure, es muy puro, muy ligero. Yin chi. Ese chi interno. Está lleno de no, la información de nuestra species, vida. De la información de las especies. Ese chi Conecta suavemente con el chi sexual. Sexual organs, con chi, los órganos sexuales. Chi, chi Principalmente tienen este tipo de chi. This chi is very pure. Este chi es muy puro. Ese chi, chi sube a nutrir la conciencia. Es un Chi muy poderoso y tiene efectos muy poderosos para toda la vida. Incluso es muy fundamental para el Chi, el sistema inmune de Chi. vamos a practicar en Mikmen en el Palacio Interior de Mikmen en próximas reuniones cuando este Chi se abre bien toda la vida y todos los niveles de Chi de conciencia emociones todo cambia. Vamos al espacio de Chi de me Chao. Mantenemos en ese espacio y nos conectamos con todo el universo. Los riñones las glándulas adrenales se vuelven brillantes y transparentes. Todas las células se vuelven brillantes. El ADN en las células, brillante. La información de amor universal y la conciencia se funde con nuestro chi interno y con la información. Siente ese espacio de chi, es muy potente, muy puro y muy poderoso. Confía en ese chi, y más eficaz ese chi es. Cuanto más confía, más eficaz. Okay, now slowly raise hands. Despacio ahora, el páncreas. Elevamos las manos hacia el páncreas. El nivel del páncreas. La glándula del páncreas se hace transparente. La conciencia va a través. El espacio interior del páncreas. Un espacio de chi transparente. Abrir. Cerrar. Continuamos. El espacio del páncreas es transparente y vibrante. Todas las células en el interior, el ADN es brillante. El chi del páncreas y alrededor del páncreas, su campo de chi, ese espacio se llama Hun Yuan, el espacio, el Palacio Hun Yuan. Ese Chi es el centro de los cinco órganos internos. Se reúnen y se transforman allí, equilibrándose. Ese Chi es muy importante para el sistema digestivo ese chi es muy importante para equilibrar nuestras emociones, Chien, equilibrar nuestras emociones a un nivel de chi siente esa conciencia pura y despierta y el amor universal en ese espacio interno ese espacio interno universe, se expande, desde ese espacio se expande en in todo el universo, en todo el hermoso campo de conciencia. inside a very, very pure level space. Todos los niveles de chi se vuelven muy puros oh, wow. no y el universo se hace en uno. No hay no fronteras. No Todo chi universal no, no, no. nutre el interior. Siente la información de amor oh, sí, universal yendo a través de ese espacio creando armonía en los cinco órganos de chile en un estado muy pacífico y estable las emociones se vuelven pacíficas y estables el chi del Palacio Yuan es, es abundante, el chi fluye bien, todas las funciones son bellas. El interior se ha vuelto muy hermoso. Muy despacio elevamos la bola de chi frente al pecho. Area. En el, el área de Chanchung, un poquito arriba, un poquito abajo, sostenemos la bola de chi brillante. La bola de chi se funde en el pecho, en el interior, y la luz es brillante. Chanchung es un centro energético. La conciencia pura y el amor universal va a través del espacio interior del pecho. Abrir. Cerrar. continuamos vacío en el interior del pecho tiene una glándula importante que tiene que ver con el sistema inmune en los años recientes, los científicos encontraron que esta glándula continúa trabajando durante toda la vida igual que cuando somos niños tiene una función en toda la vida para Chikung esa información this and this esa there. glándula y esa información de esa glándula trabaja con claridad I es brillante. Está yeah, hablando de ti. Tiene que ver con el nivel de la conciencia, el sistema the, inmune. The Trabaja con un bello chi. El chi del sistema inmune se vuelve muy potente. The body, the y el Sistema inmune del, a nivel físico también toda la completud del sistema inmune se vuelve muy potente con una sonrisa interior feliz conectamos con el corazón profundamente en el interior con el chi de los pulmones, el corazón y las mamas, todo el tanti en medio. Vamos a un nivel profundo. El interior es bello. Inside, all the cell, Todas las células y la información del ADN very clear, es very wise, muy clara, muy bella, very strong, muy potente, very healthy, muy saludable. Slowly, Up. despacio, elevamos los brazos a la garganta, a esa área, nos hundimos con la tiroides la tiroide se vuelve transparente en el interior. La zona de la manzana de Adán. Cerrar. La nuez de Adán. Abrir. Cerrar. Todo el cuello en el interior se vuelve brillante y transparente. Todas las células en el interior están brillando y felices. Abrir. Cerrar. En ese espacio, el chi es abundante, el chi fluye libremente, todas las funciones son muy potentes. ese espacio, el poder del sistema inmune es muy bueno vamos a subir un poquito y conectamos con el centro de la cabeza con las glándulas internas hipófisis epífisis y el centro de la cabeza se vuelve brillante y transparente abierta el Tantien superior tiene un Chi muy transparente. Todo el campo de conciencia y el universo. Cierra. Abrir. Cheers, Continuamos. Siente las células cerebrales. En el interior, el ADN está brillante y transparente. La conciencia y la información de amor universal transforma la información del ADN. Y el ADN de las células cerebrales se vuelve bello. Amando al amor universal. Lleno de amor universal. Esa información. Armoniza. E integra. La información de nuestras memorias. Y el marco de referencia nuestro marco de referencia se vuelve armonioso se abre, se abre es un sistema abierto no hay fijaciones ni bloqueos ni apegos es una conciencia despierta el amor universal de amor universal esa conciencia despierta Observa, Observa the memory, las memorias, the la información del marco de referencia. Your consciousness goes beyond the, la conciencia pura va más allá del marco de referencia, va más allá de esa información. Cuando estamos en la conciencia pura, el marco de referencia se vuelve a un estado libre y natural. La conciencia la pura observa esa información. Y esa información se armoniza juntas, se integran juntas Muy claras Se hace abierto de forma infinita Un sistema abierto de información ahora sentimos que la conciencia pura está despierta muy libre y pacífica cuando experimentamos la información de amor universal la información de amor universal, de amor universal se hace el centro el fundamento de nuestro marco de referencia. Si siempre experimentamos esa información de amor universal a través de una conciencia despierta, ese fundamento se hace estable y se hace el fundamento de todo el marco de referencia. Las células en el interior y, In y el ADN, la información del ADN y la información de la conciencia se han vuelto a un estado mejor, program. más bello, a una bella vida. Relaja suavemente bajamos al frente del pecho And continue lower down, front lower y continuamos bajando hasta frente al dantien inferior dantien, middle, dantien, lower, dantien, superior, medio e inferior se funden juntos las seis glándulas de los espacios de los chakras se funden juntas. Level, El nivel del sistema and reproductivo and red lab, from, we, from red lab se eleva y baja desde Huyin. Ah, o sea, el Tantien medio y hacia el Tantien superior suben y bajan constituyendo el canal medio el Chi del canal medio los tres Tantien y, y el Chi de los seis chakras se funden juntos creando una Unidad armoniosa. Las manos bueno, suben por encima de la cabeza sobre la puerta del cielo. Conectamos con el centro de la cabeza. Y vamos a abrir y cerrar. La puerta del cielo se abre. Y hacemos abrir y cerrar. Chi universal va directamente hacia abajo a través de la puerta del cielo, a través de todos los seis, seis chakras y los tres tantien, y todo el canal medio. Vertemos el Chi. A través de la Puerta del Cielo, Pérez, a través de Palacio Shenzhi, a través de la Nuez de Adán, la Manzana de Adán, Tiroides, da Tanti en medio. A través del Palacio Hunyuan, el Palacio Interior de Migmen, a través de, de in Huyin, ahora sostenemos. Una bola de chi enfrente al cuerpo. Sentimos la conciencia pura y el amor universal. Se funden con todo el cuerpo de chi. El interior se vuelve muy bello. Confía que todo el sistema inmune se ha hecho poderoso y fuerte. Nuestro campo de chi en torno al cuerpo es brillante, muy estable. Ese chi en torno al cuerpo es también nuestro sistema inmune, conectado con el chi interno. Alimentando todas las funciones, ese campo de chi es y brillante y se vuelve muy fuerte. La conciencia pura y el amor universal se expanden en el universo. Sentimos nuestro campo de conciencia, corazón a corazón ahora usamos nuestro campo de conciencia para enviar buena información a todo alrededor del mundo para mejorar, para mejorar nuestro campo de conciencia. This kind of to everybody. Everybody, stable, si compartimos este estado everybody de conciencia con todas las personas, se vuelven más everybody estables y saludables. Todos se vuelven más fuertes. Ahora, Nuestro campo de conciencia va a través de todo el mundo, a todos los cuerpos humanos. Todos los cuerpos humanos se vuelven transparentes, brillantes, de chi brillante. Nuestra vida y la información de nuestra vida se vuelven la información de la humanidad. Y en el interior los tres niveles del sistema inmune se armonizan juntos. Se vuelven una completud muy potente, muy fuerte. Relaja las conciencias de todos conectan juntas todo alrededor del mundo, todas las conciencias humanas conectan juntas y crean una red en todo el mundo en la tierra de Europa, de África, de Asia, de Australia, Sudamérica, America, Norteamérica, world, todo el mundo, Earth, Earth, todo el espacio, en la tierra y alrededor de la tierra, está en nuestra conciencia. Nosotros juntos, corazón a corazón, mente a mente, enviamos buena información iluminando todos los espacios, sutiles espacios, todos los virus se transforman, desaparecen. todo ese sutil espacio está en nuestra conciencia y se lo sentimos claro el espacio interior de los virus también está en nuestra conciencia y se transforman en chi desaparecen <tose> Hua transforma, San. desaparece. Hua, Los profesores chinos dan esta información And the tumor. y desaparecen los tumores. So nosotros usamos esta información desaparece el virus la conciencia se mantiene muy pura y muy fina en todo el espacio en torno a la tierra el espacio en torno a la tierra y en el interior del cuerpo va a través de todos los edificios el espacio interno todos los espacios se vuelven vacíos y todos se vuelven brillantes como la luz del sol limpiando todos los espacios ¡Wow! se transforman desaparecen se vuelve limpio y claro. La conciencia en el interior se vuelve muy confiada, limpia y aclara. Bien. Hemos hecho un poderoso campo de conciencia para toda la humanidad. Toda la humanidad. Cada uno, en el interior y alrededor del cuerpo, tiene un campo de chi puro. Y todo ese campo de chi está alrededor de la Tierra, en todas partes. El campo de información limpia los virus. Con una sonrisa interior, sentimos todo el espacio del universo. Bello. Todo es bello. Esta buena información de amor universal limpia nuestra familia. La información de la familia, ese campo se hace más poderoso. Y el campo de chi se hace más fuerte y armonioso, lleno de amor. Our body Ese campo va a nuestro interior, interior del cuerpo, al interior del cuerpo. Todas las células y el cuerpo es hermoso en el interior. Our pure va a la conciencia pura, a nuestra conciencia pura. We are Sentimos que somos de Dios. Somos amor universal despierto. Leave the chi up. Elevamos la bola de chi. About the head. Por encima de la cabeza. Vertemos el chi. A pure, la luz pura de la conciencia va a través del tan tien superior, tan tien medio, tan tien inferior. Las manos sobre tu chi. Siente el cuerpo de chi, bello. Disfruta de una profunda respiración. Gentil. Muy bien. Separamos los brazos a los Sorry. lados, despacio. Uh, thank you very much for, Muchas gracias uh, this por continuar uniéndote a estas sesiones. Uh, Information in esto nos ayuda a crear also, thank you, un campo muy bueno uh, en don't todo know el mundo he recibido algunas donaciones pero no sé de quién yo digo gracias is, uh, six, six hoy es el sexto And día Mañana vamos a enfocarnos en el chi interno en la práctica con el chi interno. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todas.